Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Hoy te voy a dar las claves para educar en igualdad y valores en el colegio y hablaremos también de algunas iniciativas que ya lo están haciendo realidad. En primer lugar, es fundamental incluir la igualdad entre hombres y mujeres en los programas curriculares del colegio y darles prioridad. Por supuesto, y en consecuencia de lo primero, es importante dar formación a los docentes al respecto. Si te atreves a educar, nunca te olvides de formarte antes. Prestar mucha atención a que el material que vamos a utilizar en las clases no sea sexista. Fomentar en la clase juegos y juguetes neutros, facilitar el que la elección de los niños hacia esos juegos y juguetes sea realmente libre. Y como siempre no hay una educación exitosa si familia y colegio no van a la par. Por lo tanto es importante que desde los centros educativos se den a las familias que los padres recibamos pautas y herramientas para favorecer esa educación en la igualdad de nuestros hijos. y actualmente hay iniciativas muy interesantes que ya están llevando a cabo programas que facilitan la educación en valores e igualdad en primer lugar te quiero hablar de la fundación mujeres que lleva a cabo el proyecto educar en la igualdad precisamente con este objetivo del que estamos hablando hoy en segundo lugar el proyecto el kartoki que es un proyecto dirigido sobre todo a que los niños tengan una convivencia sana y en igualdad en espacios comunes del colegio y también en el patio, dándoles opciones ocupacionales que ayuden precisamente eso a la integración de todos de igual forma. También las escuelas infantiles NINOS, que tienen como objetivo impactar de manera social, rompiendo antiguos roles que tenemos interiorizados. Y como no, en este sentido, también colabora de una manera muy potente nuestro programa Segura Escola que incide de una manera muy concreta en favorecer una convivencia sana en el centro sin ningún tipo de discriminación y evitando y sensibilizando tanto alumnos como profesores como familia sobre la violencia de género. Además, desde hace varios años en algunas comunidades autónomas también se están llevando a cabo programas interesantes. Por ejemplo, el gobierno vasco tiene un programa de coeducación que tiene como objetivo la igualdad y el buen trato. En Cataluña también se están llevando a cabo proyectos para incidir en los espacios educativos y favorecer esa igualdad. Y también el proyecto Patis Coeducatius que está impulsado por la Concejalía de Educación de la Comunidad Valenciana y que busca la coeducación formando tanto alumnos como a profesorado de primaria. Como siempre decimos desde Gaptain, los cambios solo se producen cuando todos sumamos. Así que pon tu granito de arena y para más información siempre puedes entrar en gaptain.com. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.